Bueno, tipo de cambio, valor dentro de trabajo, soy, Precio de venta. A ver, ¿cómo es la comercialización? Acá, acá en las experimentales. El alguien que viene, un productor, un comercializador, un minorista, lo que fuera, ¿no? Viene y nos compra esos ensayos. ¿No? Lo cual tiene su ventaja y tiene su desventaja como todo. ¿No? Tenemos un valor del jornal. Yo quería. Perdón, que con la diapositiva. No sé si la cargué pero Un valor del jornal de 825 pesos. Esa es la última actualización que hay para la provincia de Buenos Aires para. para julio de 2017. Vale. No, lo, no sé si alguno lo va a pagar. Pero yo tenía que poner eso. Porque es lo legal. Yo creo que no. Pero bueno. Más allá de lo que yo crea, hay que tomar ese valor Que la escala salarial de UATRE Con el último acuerdo que hay Punto eh, Bueno, y bueno Dicho todo esto lo... Vamos a los resultados A ver, primero Esto no escapa, no escapa a, lo, a lo que es una producción frutal A lo que es una producción intensiva La mano de obra La bar, La primera barrita ...es el Tomate de Mariel... ...y el segundo es Concordia... ¿Cuánta, ...¿cuánta mano de obra... ...se lleva ese costo directo? ...costo directo, acuérdense... ...la estructura... ...labores de insumos... ...mano de obra... ...más amortización... ...de infraestructura, de maquinaria y toda esa historia... ...¿cuánto se lleva la mano de obra... ...de ese costo? ...en el, en el Tomate de Mariel... ...70%... ...y en el Tomate de Concordia... 66. El rendimiento lo, lo puse en barra, pero está en realidad está puesto en, en otras diapositivas. Es un poquito inferior al de Mariel. Yo creo que, que un, un, un rendimiento piso po podría ser 15, a, a, a alguna planta 2,2, 2,3 2, 2, plantas por metro cuadrado. Podría ser un rendimiento piso de 15 kilogramos por metro cuadrado para arriba. Con Mariel, estamos un poquito ahí. Eh, un poquito no, bastante abajo. Pero bueno, lo que hay que, lo que, hay que rescatar es como lo vuelvo a reflejar. Lo que decía Mariel es que, a ver, recordame la fecha, del, desde el 13 de enero, Mariel, hasta el 26 de abril, ¿verdad? El 24 de abril se dejó está, bueno, Hasta el 24 de abril, se, desde, desde, ese, desde ese 13 de enero hasta el 24 de abril se aplicó únicamente Timorex. El extracto, sí. Ah, no lo podía decir. Ahí no, estoy vendiendo no, sí, sí, no, no, no, un chivo. No, no. Está bien. Sí, sí, ese problema era de, de bueno. las parcelas que tenían solamente el bueno, extracto me la leo. A ver, no. Volvemos <risas> a las tres definiciones anteriores. ¿Dónde estamos? Y con lo de Mariel todavía estamos en la, en la agricultura convencional. No nos fuimos ni a la orgánica ni a la ecológica, que es tan perfecta, como dice la definición. Pero lo que hicimos. A pesar de que hay que seguir trabajando en esa historia de los, de los, de los kilos y, bueno, y, y, y cómo hacer, cómo mejorar esa, esa productividad, no es menor que a un producto, a un fruto que uno va a comer, durante tres meses se le aplique solamente algo orgánico. Bueno, no es menor. No me, tampoco, ojo, que no, se entiende, no estoy descalificando la producción convencional, porque estamos dentro de la producción convencional. Porque Mariel usó insecticida en los plantines, después con el riego. Estamos en, estamos en una convencional. Pero en los últimos tres meses que no se aplique nada, nada, ningún producto de síntesis, síntesis química, estamos bien, me parece. Vamos, vamos por un buen camino. Pasamos a la otra. Bueno, un costo... A ver, acuérdense, yo siempre les digo, la barrita de allá es la de Mariel la de acá de Concordia. Lo de Mariel es 2017 y lo de Concordia 2016. No Llegamos a casi 150 eh, pesos por metro cuadrado, cuadrado con el jornal de 825. Y ahora voy a hacer alguna declaración. Y, y estamos ahí parecidos: 140 y, y, algún, y algún peso para el de Concordia. A ver, ¿cuál es, ¿qué es lo que por ahí uno, uno, uno busca como, como en la parte de economía? Eh, dejar índices. Eh, ...fijos, cantidad de manovra por hectárea. Yo acá lo que, lo que más o menos... ...lo que calculé... ...en Concordia, acá hicimos una experiencia en San Nicolás... ...otra en Zárate, ...más o menos una producción de tomate... ...la cantidad de jornales... ...cada 10 metros cuadrados... ...10, 12 metros cuadrados... ...es un jornal. Así como digo que en la fruticultura... ...de Caroso son 80 jornales por hectárea incluida la cosecha, o 60 jornales por hectárea en cítricos, o 300 en la higuera, estoy diciendo que acá tengo un jornal cada 10 o 12 metros cuadrados de invernáculo. Metros cuadrados, cuando digo metros cuadrados, son metros cuadrados de efectivos, ¿no? Que más o, me, más o menos estaríamos en un 60, en un 65%. De los metros cuadrados total, metros cuadrados totales del invernáculo. ¿Está? Más o menos ahí. Bueno, y eso chiquito que ven ahí. Despertate, María. Eso chiquito que ven ahí, lo más chiquito de todo, es el margen bruto del tomate de María. Que son parece, 10 pesos por metro parece cuadrado. Que me eh, bueno. uh -huh. <risa> ¿Qué va a hacer? Triste, es mal que trabajo bonito, ¿eh? Y bueno. Y con esto termino yo. 15 minutos, me dijiste. La charla? Ya está. Pregunta ¿Fui claro? ¿La herramienta de margen sirve no sirve? ¿La usamos o no la usamos? Déjame hacerte una pregunta sí. El precio del tomate como vos sugeriste ahí sí. ¿No se supone que maneja los oferta de la demanda en el momento de qué cantidad hay? Porque al A ver. no se le paga 12 pesos No Sí, sí, no Mirá El de Concordia 2016 Recordemos cómo es la comercialización, de concordia, de productor, ¿qué es lo que hace? Carga su tomate, tiene su, su camioneta para distribuirlo, trabaja cajón perdido, como siempre, 12,77 12, el kilo. Es un productor de renombre, tiene la venta casi asegurada, abastece... A... ¿En la No, no distribu mercado. distribución minorista, verdulería y algún que otro cliente bien, supermercado. ¿Está bien? Bien, ahí están. Estos 12 pesos es de una persona que viene a comprar el ensayo a INTA, hoy, 2017, ¿no? Ese es el canal de venta que usamos y la modalidad. ¿Está bien? ¿Cuál rendimiento de los dos casos? Volvemos a, ¿no? Porque hay otra opción sobre Volvemos Entre Ríos 17 con 15 por metro cuadrado efectivo. Y el, y el de acá estamos en algo más de 11. El piso, más, para, para que dé un margen razonable, no tiene que ser menos de 15. O sea que la diferencia de margen justo te queda por el millón. Claro, y por el precio. Y acá el jornal es mucho mayor que el entre ríos. Claro. No, pues el jornal to tomamos de este año, la última actualización, María. Entre Ríos tomamos la pasada, o fue campaña pasada. Al ah, igual es como dijiste vos, estos no son los que se pagan. Sería, no. Es claro. eso sería es lo que Claro, eso es la forma de valorizar la mano de obra familiar. Y la, y la contratada eventualmente. Pero lista la realidad. Dista la realidad, nadie paga No, no, no. Y menos 825. Los costos fueron similares precio Pero acordate con la diferencia que uno es campaña de ahora y lo otro es campaña del año pasado. Ponele, sí. la diferencia la única manera de subir es que no pague el Bueno. su obra. Bueno, pero la mano de obra tiene su costo. Está valorizado ahí. Eh? Claro, pero si la familia absorbe el trabajo. Sí, bueno, pero vos para hacer este. ¿Sí? Claro. Bueno. ¿Listo?